hola y bienvenidos nuevamente a nuestro canal en el video de hoy vamos a ver cómo nosotros podemos agregar videos dentro de amara recordemos que en el video anterior eh, creamos mm, nuestro usuario dentro de amara y para poder agregar subtítulos dentro de este espacio de trabajo entonces lo primero que tenemos que hacer va a ser confirmar primero nuestro usuario dentro de esta plataforma. Eh, cuando nosotros creamos nuestro usuario, entonces la plataforma Mara nos envía un correo donde nosotros primero tenemos que confirmar nuestro usuario. Una vez que nosotros confirmemos nuestro usuario, entonces ya podemos trabajar dentro de este espacio público agregando nuestros videos. Una vez que nosotros le damos acá en, en agregar videos, entonces nos va a aparecer acá eh, la, la URL, o sea, no va a solicitar la URL de, de, de, de nuestro video y eh, para ello es muy importante que uno ya tenga definido la URL del video con el cual quiere trabajar. En este caso yo quiero trabajar con, con este video en particular. Entonces ya tengo definido el video con el cual quiero trabajar y acá es donde voy a... Definir el, eh, el idioma de, de, de, de, del, del video en este caso, ¿sí? Entonces, eh, el video está en, en, en español, entonces le, le digo, agregame esto a, a Mara Public. Una vez que yo le indique eso a la plataforma, entonces la plataforma ya me va a indicar que el video eh, ya fue subido en cierta manera ¿sí? en, en, en la parte pública, pero este acá me da la opción de si yo quiero agregar subtítulos o editar subtítulos, fíjense que yo puedo después volver a editar otra vez los subtítulos en un segundo momento, Entonces, eh, o si yo quiero este subir eh, eh, los subtítulos acá o si quiero eh, eh, eliminar ese video sí. Eh, uno puede subir ya eh, subtítulos que ya lo haya trabajado previamente y lo, eh, lo puede subir ya directamente acá, Se lo vamos a ver en otro video pero lo que nos trae en este momento acá es que eh, nosotros podemos agregarle acá en editar video lo que nos va a pedir ahora es que eh, definamos el idioma del subtítulo y como nosotros vamos a trabajar con un subtítulo de tipo intralingüístico porque el, vamos a, a, a hacer el pautado en este caso en, en idioma español que es el mismo idioma en el cual está nuestro video y eh, ese ese pautado después nos va a servir como insumo para poder este generar otros subtítulos por ejemplo en, en inglés sí pero ya teniendo la base del, del, del subtítulo original entonces le vamos a dar acá en agregar y en este momento ya nos va a mostrar nuestro espacio de trabajo fíjense que acá dentro de nuestro espacio de trabajo tenemos eh, por un lado están los controles del, del teclado ¿sí? con la tecla tabular vamos a poder correr el video. con la tecla shift tab vamos a, a, a bajar acá en, en, en, cuando estemos trabajando con, con la edición de, de nuestro subtítulo y acá en, en este tercer espacio, lo que nos muestra son los, los momentos en los cuales nosotros vamos a estar trabajando. que realmente En el primero, nosotros vamos a, a escribir lo que escuchamos. En un segundo momento, vamos a ver cómo sincronizar el, el, lo, lo que sería el texto que nosotros agregamos con el tiempo en el cual va a aparecer eso dentro de, de, de nuestro video. Y en un tercer momento, nosotros lo que tenemos que hacer es hacer una revisión genérica o completa ¿sí? de, de, de todo el trabajo que realizamos para finalmente obtener el subtítulo de nuestro video. Entonces, este, lo primero que tenemos que tener en cuenta, acá vamos a hacer clic en cualquiera de las partes y podemos observar el, el teclado con shift tab este bajamos eh, eh, en la línea acá es donde vamos a, a, a agregar el texto y acá muy importante lo que hablamos en el video anterior en amara nos va a permitir eh, trabajar con eh, 42 caracteres por línea sí y este, nos va a controlar también la duración. Si nosotros pasamos de eso, entonces el, la plataforma nos va a indicar. Vamos a, a, a presionar la tecla Tab. ¿sí? Y vamos a escuchar lo que dice el video. Y lo que escuchamos en el video es lo que vamos a ir agregando. Eh, no nos va a interesar el tiempo en este momento. Hola a todos y bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Escuchen. Eh, eh, hola a todos. Y... Bienvenidos nuevamente a nuevamente. Fíjense que acá ya pasé los 42 caracteres, entonces tengo que eh, respetar eh, la, la, las condiciones del pautado. En este caso eh, eh, aprieto la tecla Shift-Tab en este caso y este bajo en la segunda línea, ¿sí? Ahí. Entonces, controlo eso. Si quiero eh, pasar a una siguiente línea, entonces le doy acá en Shift Enter o, eh, y paso a la siguiente línea. Luego vuelvo a escuchar nuevamente. El día de hoy vamos a ver cómo nosotros podemos... Entonces... Fíjense que me mostró ahí. Entonces, shift Up. ¿Cómo podemos descargar? Descargar GIMP, que es un software. Seguimos. que nos va a ayudar a tratar... Ah, entonces, si enter, oh, y a manipular imagen, Fíjense que, eh, si ustedes se fijan, no hay ninguna forma eh, para nosotros este, eh, agregar, por ejemplo, eh, eh, negritas, por ejemplo, acá, o cursivas acá. Pero este, la plataforma Amara, eh, en cierta manera, nos va a permitir eso si trabajamos con, con asteriscos. Entonces, esto es algo también que tenemos que tener en cuenta cuando estamos trabajando. Eh, no es recomendable eh, abusar de eso, pero la plataforma sí nos permite trabajar con eso. Entonces, eh, en nuestro computador, ¿sí? Entonces, acá, este, por ejemplo, quiero poner computador, por ejemplo, en, en, en negrita. Entonces, pongo acá, le marco otra vez acá, ¿eh? Y fíjense que eso, perdón, me pone en, en cursiva, ¿sí? Eh, un asterisco eh, y eh, la palabra final asterisco me pone en cursiva y con dos asteriscos ahí sí me pone en, en negrita, ¿sí? Entonces, eh, imagen en nuestro computador. Es una herramienta muy útil. Llegué ahí en 42, entonces... Eh, muy importante eh, no tiene que haber también este eh, no, no tiene que haber errores ortográficos eh, es una herramienta libre que es una herramienta libre entonces puedo poner por ejemplo dos asteriscos acá libre para resaltar eso Fíjense, acá está en negrita ahora. Que eh, nos va a ayudar a poder este, trabajar. ...con nuestros proyectos. Bueno, eh, asumamos que eh, a modo de ejemplo, eh, porque esto va a tardar muchísimo tiempo. Después en un segundo momento yo voy a completar esto, que ya estoy ya eh, ya tengo ya el eh, en este caso la, la primera parte y eh, que es, ya escuché lo que tenía que escuchar y ya escribí lo que tenía que escribir. Entonces tengo que pasar a la sincronización. Entonces paso en un segundo punto fíjense que este acá es, eh, cambió también el teclado con eh, con tap yo voy haciendo eh, pausando o corriendo el video y con shift Tab entonces vuelvo a, a atrás pero acá también aparecen para esta, estar el, el subtítulo sí con, con las teclas hacia abajo y terminar el subtítulo con este la, las teclas hacia arriba entonces eh, acá nuevamente escuchamos el el, el audio Hola a todos y bien... Ahí por ejemplo, este presiono tecla abajo. ¿Sí? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. El día de hoy vamos a ver como un paro tecla arriba. Ahí aparece el día de hoy. Corro otra el video. Nosotros podemos descargar GIM. Eh... Entonces, este uno puede indicarle también acá esto, ¿sí? Eh, que termina acá, por ejemplo, ¿sí? Entonces, es un software. Fíjense que eh, uno lo puede hacer directamente acá o uno lo puede manejar directamente acá en, en, en este espacio, ¿sí? Entonces, uno también puede traer, por ejemplo, eh, esto que está, eh, esto que está eh, en este espacio, ¿sí? Entonces, este, uno puede... Eh, Volver otra vez un poco más hacia acá, ¿sí? Y, y, y ajustar eso a, a, al tiempo donde tiene que estar. El día de hoy vamos a ver cómo... Entonces, esto tiene que volver otra vez un poco más hacia atrás. ¿sí? Este, esta parte es un poco trabajoso, ¿sí? Entonces, este, uno puede ir también avanzando acá. ¿Eh? Uno puede... marcar esto acá, fíjense que bajo ahí, entonces el día de hoy le indico ahí, el día de hoy marco esto acá ahí nosotros podemos descargar GIM entonces esta parte tengo que llevar más hacia acá, porque Está en un tiempo que no corresponde. Entonces, el día de hoy, acá me indica que eh, el Display Subtitle Hard to Red, duración 0,7. Entonces, acá me, me está dando un, una indicación. Eh, y este video, eh, acá está. O sea, a veces esto está un poco. Está un poco oculto acá entonces esto yo puedo traerle otra vez acá y bueno vamos a ver cómo cómo vamos solucionando esto es la primera vez que uno trabaja suele ser un poco complicadito entonces vamos eh, a, a escuchar nuevamente mente a nuestro canal a nuestro canal entonces hasta ahí luego esto Traigo un poco más acá porque a partir de este tiempo tiene que salir ya esa parte del subtítulo. El día de hoy vamos a ver cómo nosotros podemos descargar GIMP que es un... Entonces esto tengo que llevar un poco más acá ¿sí? y esto tengo que traer un poquitito más hasta la cola. ¿sí? Vuelvo otra vez un poco más acá hacia atrás para escuchar. Podemos descargar GIMP, que es un software que nos va a otra vez acá. Esta parte es un poco trabajoso. Va a ayudar a Que nos va a ayudar. Empieza acá. Sí y a manipular imagen eh, en nuestro computador si ¿sí? paramos otra vez y traemos porque nuestro computador está hasta acá si ¿sí? podemos volver otra vez para visualizar lo que estamos haciendo es un software que nos va a ayudar a tratar oh, y a manipular imagen eh, en nuestro computador sí es es una herramienta muy útil Acá, es una herramienta muy útil, aparece acá. Eh, es una herramienta libre que... Eh, nos va a ayudar a poder... Volvemos nuevamente libre que eh, nos va a ayudar a poder llegamos nuevamente hasta acá, como le digo es un poco trabajoso acá, este trabajar con nuestros con nuestros proyectos entonces proyectos empieza acá está bien ahí entonces para poder descargar Bueno, hasta ahí. ¿sí? Hasta ahí. Porque acá es donde ya terminó nuestro ejemplo. Sí. Entonces, este nosotros eh, tenemos que aprender a controlar acá eh, la sincronización del tiempo. Y una vez que nosotros tengamos esto, entonces pasamos al tercer punto donde tenemos que hacer una revisión completa. ¿sí? Vamos a, a, a revisar para ver cómo se vería ya en un video. Eh, la, tra la, la traducción que hicimos ¿sí? hola a todos y bienvenidos a... fíjense que ahí apareció un poquitito acá uno puede inclusive retocar un poco otra vez, que acá es donde uno empezó a hablar nuevamente a nuestro canal. el día de hoy vamos a fíjense. ver cómo nosotros podemos descargar GIMP que es un software que nos va a ayudar a tratar y a manipular imagen eh, en nuestro computador, ¿sí? Es una herramienta muy útil, eh, es una herramienta libre que eh, nos va a ayudar a poder este, trabajar con nuestros proyectos. Entonces, para poder, fíjense que, este, ahí ya, podemos indicarle que esto ya está, sí, como les digo, todos tenemos que hacer, pero a, a modo de, del tiempo nada más de mi video, entonces simplemente le digo en publicar, en este momento se está guardando esto y este eh, eso ya está listo acá dentro de mi Amara, acá está el video subtitulado, acá ya me aparece ya el, el, el subtítulo Acá ya me, me da la opción de descargar inclusive este subtítulo, sí, um, y eh, también me da la opción de volver a editar el subtítulo para poder este, avanzar en un segundo momento con la, con la, um, edición de mi subtítulo y bueno, posteriormente eh, cumplir el ciclo que ya vimos. Bien amigos, esto fue lo que quise compartir con ustedes. Espero que este video les pueda ayudar para poder crear subtítulos en Amara. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.